La gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Padre, Madre. No importa que el suelo esté veo, siente. La presencia de ella está aquí. Amén.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 Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pídame, pídale a ella, así, yo te salvaría, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Dios te salve María y llena de gracia el Señor contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, de nuestra muerte, amén.